Luego de haber transcurrido más de un mes, un hombre denuncia que miembros de la DGCET detuvieron una motocicleta de su hijo. A pesar de que luego de la retención se le ha llevado los documentos del lugar, hasta la fecha se le ha negado a devolver la motocicleta. Entonces, él venía saliendo de mi casa, que la esposa mía lo mandó a comprar algo, al colmado. Cuando salió ahí mismo, frente a la iglesia, ellos estaban con la redada. Lo pararon, le quitaron el motor ...lo subieron a la guagua... ...el dijo, de un chancecito... Para, ...para ir a mi casa a buscar los papeles... ...que yo vivo ahí mismo... ¿En ese momento fue por la falta de papeles? De por, la, por la falta de documentos... Okay, entonces, ...por la falta de documentos... ...entonces cuando venimos aquí... ...a buscar el motor... ...lo tienen en otro lado... ...dicen que fue que lo agarraron por carrera... ...pero yo investigué... ...el hijo mío... bien investigado porque me respeta... ...usted lo sabe... ...que me respeta... ...y fui... ...donde los vecinos... ...donde el pastor de la iglesia... ...y el pastor de la iglesia me dijo... ...no, no, porque ese muchacho... Ahí venía y ahí mismo lo pararon. Pero no que porque vea la iglesia queda en mi casa. Como ya que no está que el señor abajo la matemán. Y yo no creo que hay distancia para correr un motor. De ahí a ahí. El denunciante advierte que si continúa la problemática, está dispuesto a interponer una demanda. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.